Hola muchachos, ¿cómo estamos? ¿Cómo la han pasado? Buenas gente. Hoy tenemos un video muy especial porque hoy, primero, no estoy en mi casa así como de costumbre, en primer lugar. Y segundo, estoy acompañado de alguien. Yo siempre grabo solo, triste y aburrido porque así soy. Cosita fea. Y esta vez, pues me está acompañando un suscriptor. Aquí, Julián. Con Julián, ya hemos estado, pues salimos alguna vez, cambiamos y hablamos un poco acerca de Bakugan. Entonces, pues ya es como costumbre con él. Además, pues no nos habíamos visto en un año por cuestiones de estudio y estas cosas. Estuvimos hablando hace un tiempo y pues él decidió, pues primero, eh, cambiarme un Bakugan, ya verán cuál es. Y yo le cambiaba a otro que, pues ya verán cuál es, obviamente. Y además, me compró unos Bakuganes. Que por cierto, si no saben, vayan a Instagram. Ahí estarán los Bakuganes que están a la venta. Para que vayan a Instagram también. Le vendía a Racenoid Darkus y al, y al Dual Hydronoid Darkus también, que son pues, míralos los antagónicos de las series Battle Brawlers y Mechanium Source para ser exactos. ¿Ves? No, que belleza Bakuganes, por Dios. Y Bakuganes así pueden ser de ustedes, pues vayan a Instagram, papá va, ve a Insta O sea, hombre, ¿qué estás esperando? Ve a Instagram. El caso es que eh, hoy es un video especial porque dije, ya que vamos a cambiar Bakuganes, ¿por qué no? Hacemos un video dando tips acerca de qué hacer a la hora de cambiar Bakuganes porque muchos chicos me lo han estado preguntando. Entonces, voy a dar Tips y Julián también va a dar como sus tips personales, ya que él también ha estado cambiando algunos de estos, ¿no? Entonces, pues empezamos. Antes de todo, chicos, antes de comenzar con el vídeo, les voy a recomendar que vayan a Drography, a Instagram, Twitter y Facebook, pues para que me sigan, vean unas fotos deliciosas que publico y pues entretengan un rato con los videos de Drography. Y pues nada, chicos, espero que les guste mucho el video. Comenzamos. Como primer consejo, les recomiendo que no lleven solo un Bakugan para cambio Les recomiendo, en mi caso solo traje uno porque pues ya no tengo más Pero si ustedes pueden cambiar más de uno Digamos, en el caso de Julián, tiene toda una caja donde tiene sus Bakuganes para cambio Y son de distintos atributos, son trampas, son varias cosas Porque es muy probable que cuando vayas a cambiar con alguien Puedas ver un Bakugan que te guste mucho Y tengas Bakuganes para cambio para que tú los puedas cambiar En este caso, digamos, por ejemplo, pongamos de ejemplo a Stinglash Darkus, imaginemos que pues en este caso yo no lo tengo y que además lo quiero bastante, pero el cambio era con otro Bakugan si yo tengo otro Bakugan para cambio que a Julián le funciona, pues entonces no tendremos que esperar hasta vernos para otra ocasión, sino que podremos de una vez hacer el cambio y ya tener salir con dos Bakuganes en vez de uno, tengan bastante presente que muchas veces pasa, las cosas no salen como uno planea cuando cambia, puedes estar yendo por un Bakugan y terminas cogiendo otro totalmente distinto, que pues no tenías en mente, pero que pues igual te funcionó bastante el segundo consejo para un buen cambio de los Bakuganes es tener en cuenta cuáles Bakugan son para cambios y cuáles son de colección, los cuales, por ejemplo, los de cambio pueden ser que, sea que ya lo tengas repetido en cierto atributo o como tal el Bakugan, pero en este caso tienes que distinguir bien cuáles son para cambiar y otros de, colec y otros de colección, los de colección debes tener mucho cuidado porque bueno hay mucha gente que querrá tenerlo, te ofrecerían hasta su alma para obtenerlos. La cuestión es que si tú cambias uno de tu colección Normalmente las colecciones tienen Bakuganes muy especiales Tanto sentimentalmente como, digamos, de valor Y lo que pasa es que cuando tú no tienes muy presente cuál es cambio cuál es colección Entonces puedes estar dando Bakuganes que son muy especiales para ti Y ni siquiera saberlo Exactamente, que son muy especiales, no te das cuenta, luego es un problema Tal vez el que te cambiaron, aunque sí es más genial de pronto en diseño y lo que tú quieras Personalmente, como, digamos, eh... Digamos, como el apego que tienes con ese Bakugan No es el mismo que puedes tener con, con el que te cambiaron Así que te recomiendo que cuando vayas a cambiar Si, digamos, tú ves que te emocionas mucho Primero, no lleves Bakuganes Que son muy especiales para ti Porque también los puedes perder Sino que... Llevas solo los de cambio Y así te aseguras de que lo que vas a cambiar Ya sabes que es solo para cambio Y no tienes problemas después Con que no, no quería este Bakugan O no es más especial este O cosas así que créeme suelen pasar Y si sí, algo lo que puedes hacer en estas cambiatones Es que puedes este... Comprarlos Si la persona te lo permite pues los compras Ese es otro, otro tip que íbamos a dar Pero digamos que lo voy a dejar como trip 2.5 Así como de ñapa La cuestión es que en cambiatones puede pasar mucho Que llega gente que no está cambiando sino vendiendo Así que una recomendación es llévate unos 20 dólares, 25 dólares como para comprar algunos Bakuganes si es que quieres igual también puedes llevar Bakuganes a la venta hay personas que pueden estar es más bien vendiendo en vez de cambiando en mi caso pues yo le vendí unos a Julián y pues además cambiamos es también como tip esto también lleva un poco de dinero porque a veces puedes encontrarte con joyitas sin que lo esperes Otro consejo en este caso de cambios de Bakugan Es revisar el estatus del Bakugan Que se vaya a utilizar de cambio Sí, y es que es muy importante O sea, una de las cosas que me gusta de los cambios Es que a diferencia de las compras De por internet y esto Tú puedes ver mucho a detalle Cómo está el Bakugan Por ejemplo, él me está cambiando a Jordan Ventus Y yo le estoy dando a él a Fortress Subterra Como decía anteriormente Julián Es muy importante ver el estado de los Bakugan ¿Por qué? Porque si no revisas bien el Bakugan ahora Cuando llegues ya no hay vuelta atrás Cuando ya lo cambiaste, ya lo cambiaste y si te fuiste así, así te fuiste. Y es un problema después porque la persona luego no te va a cambiar otra vez el Bakugan. Así que es muy recomendable que mires cómo está el imán, cómo están las cosas, cómo se abre e inclusive si está completo, si cierra bien y todo el asunto. Y digamos, si lo quieres en una forma como competitiva, por decirlo así, también puedes revisar el poder a ver si te funciona, si no te funciona, qué cosas te sirven, qué cosas no. Y pues, como ya decimos, también que se abra bien, que las partes manuales funcionen correctamente, que no tenga rayones por ahí, porque hay muchas gente hace eso, digamos me ha pasado que hay gente que lo raye y no sé qué, entonces lo que, la, el, como el tercer consejo es los muy bien, a detalle, así les digan que, que es una pérdida de tiempo y lo que tú quieras no, no importa, o sea, tú tienes que revisarlo porque tú estás dando un buen producto y quieres un buen producto, lento pero seguro en vez de estar todo atacado antes de todo estoy enamorado de la colección de Julián, mira nomás las joyitas que tiene Por ahí, o sea, está hermosa esa colección Mira nomás, bellísimo, hermoso Divino, bueno, el caso, ahora sí continuemos, Continuamos con el cuarto consejo Y es, chicos, marquen de alguna U otra forma sus cosas, ¿saben? O sea De alguna u otra manera, guarden Y tengan presente qué cosas son suyas Y qué cosas no, porque, digamos Es muy común que, pues, haya personas que Así como hay buenas personas que te van a decir como Oye, se te quedó este Bakugan, hay personas que no van A dudar en coger tus cosas, en llevárselas Entonces, es muy bueno que Primero, no lleves muchos Bakugan En el caso de Julián, trajo todo Pero la próxima, les recomiendo Les recomiendo que no traigan todo Estén muy atentos de las cosas que son suyas De lo que les pertenece Los marquen con alguna cintita con algo, Para que cuando ustedes revisen todo Sepan qué es lo que tienen no pierdan cosas y así cuando lleguen no tengan un Bakugan perdido O como dicen aquí en Colombia, no de papaya Puede pasar que los van a perder y no porque los cambien sino porque sencillamente se los robaron O simplemente se mezclaron Exactamente, marquen sus cosas, tengan presente qué es lo que tienen cada uno, qué es lo que van a llevar Y pues si pueden yo creo que entre, que ¿de 3 a 10 Bakuganes está bien? 3 a 10 3 a 10 yo creo que son suficientes para tenerlos presentes a todos eh, pues si llevas armamentos y esto, pues también Algo que recomiendo es que traigan cajitas Como estas, si tienen, digamos, si no tienen Cajas como estas, traigan cajas Donde ustedes guarden sus cosas, que sepan exactamente Cuántos Bakuganes caben, en el caso De Julián, caben nueve, caben nueve Y lo que pasa es que, si ustedes saben Cuántos caben, saben cuánto llevan Y cuánto tienen que traer, así, si a ustedes les Falta uno, ustedes dicen, no, ya, ya entiendo cuánto me falta Digamos, en mi caso, no traje 12, Sino que traje nueve, entonces, pues bueno Ahí yo tengo presente que eso es lo que tengo que Devolverme, así que chicos, ese es el cuarto y vamos para el quinto. Y bueno, como último consejo para un buen intercambio Bakugan es acordar algún lugar en común contigo mismo y con la persona con la que estés intercambiando algún Bakugan. En este caso, tu Bakugan es y yo acordamos un centro comercial, ya que hay bastante gente, es seguro y bueno, todo el asunto ahí. Además de esto, les recomiendo que sea un lugar que los dos conozcan, para que así no tengan problemas de oye, ¿dónde estás? Oye, me perdí, oye, estoy aquí en tal parte. No. Que sea un lugar que los dos conozcan, donde sientan cierta familiaridad, para que así ustedes también se sientan mucho más seguros. Una recomendación es que si recién conocen a la persona cuando van a hacer el cambio, por nada del mundo vayan como, no, que ven a mi casa o así. Porque, hombre, pueden pasar cosas bastante malas y pues no es lo que queremos. Así que les recomiendo que sea un lugar donde vaya bastante gente. Donde, digamos, no es como que sea un lugar que, que, digamos, como sea una casa o algo privado de alguno de los dos. Sino que sea bastante como comercial. Si pueden ir de a varias personas, aún mejor. De hecho, si pueden ir con un familiar, si apenas es la primera vez, mejor. Si es la primera vez que se van a ir con alguien, no lleven colecciones personales ni nada de esto. sino lleven, escasamente lo que van a cambiar porque... Puede darse también para un robo o algo así, entonces es mejor que pues vayan muy seguros la primera vez. Aquí por ejemplo comentando nuestro caso, que la primera vez que nos conocimos el intercambio fue un armamento por otro armamento. Que en este caso fue el Chompitz Oro que ofrecía tu Bakugan S por el jetcorp Bronze que bueno, le pedí. Entonces ese día yo no llevé Bakugan, solamente llevé el armamento con su carta respectiva y bueno, nos vimos, la pasamos bien... Y así. Y ya, pues hoy en día podemos llevar más porque sabemos quién es la persona, qué es lo que hay. Y pues sí, lo que les decía Julián, es muy importante llevar escasamente cuando recién se conocen lo que van a cambiar. Bien, chicos, y con esto terminamos el video de hoy. La verdad que fue un video que donde me la pasé muy, muy bien. Pues hombre, me la disfruto mucho siempre que pues los veo y estas cosas. Hago entrega de Fortress Aquos con 480 eh, poder G. Y yo ah, hago ¿poder? entrega de Coredem Ventus con 640 de poder G. Perfecto, míralos nomás, hermosos Un cambio para la historia Esto va a ser portada, bien, entonces pues nada chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben si quieren más tips así o más videos Con ustedes, así como con suscriptores Y esto, ustedes nomás díganme Si ustedes viven cerca de Bogotá O en Bogotá y esto, podemos arreglar Para vernos, cambiar, hacer algún video Especial o algo así, como pues en este caso Con Julián, y pues nada chicos, espero que les haya gustado Muchísimo este video, muchas gracias a Julián Por pues permitirme hacer este cambiatón Este video, y pues nada muchachos, espero que les les haya gustado muchísimo este video nos vemos en otro, recuerden dar like, comentar, compartir y suscribirse, no olviden pasar por Facebook Twitter, Instagram, dejaré los links en la descripción y además pues vayan a Drography para pues apoyar este canal que está hermoso no vayan al canal de Julián que es The Brothers Retro The Brothers Retro, si algo dejaré el link aquí abajo en la descripción para que vayan, lo revisen y si les gusta pues hombre se suscriban no y pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video y pues nos vemos en otro, adiós